Hola, qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más al canal de MENOFIS, el canal de todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy peculiar y es acerca de qué fue lo que descubrí hace años atrás, qué fue lo que me dio el puntapié inicial para comenzar a hacer esta clase de videos y que es la diferencia entre todas las investigaciones hasta el momento hechas por todos los científicos del mundo. Por un lado, esto que tengo para decirte te va a dar una, una alegría muy grande, pero por el otro, una gran amargura y frustración para toda la toda la, la población de científicos que han tenido que estudiar durante muchos años sin llegar al resultado que yo llegué sin estudiar lo que ellos estudiaron. Hoy te vengo a hablar de una teoría que unifica todas las teorías y que es la teoría del origen del universo ...y de nosotros mismos. Como todos sabemos... ...cualquier persona que quiera pensar en el origen... ...inmediatamente llega hasta el Big Bang... ...y bueno, nada, te queda ahí como que hubo una explosión y nada más. Pero... Eh, ...en el origen se encuentra una física implicada... ...que da origen a la física que nosotros conocemos la Física Actual. Por un lado, esta teoría que te vengo a mostrar unifica la teoría de cuerdas con el Big Bang y con la teoría de la evolución de todas las especies vivas, no tan solo en la Tierra, sino en todo el Universo. Hoy te vengo a hablar de un fluido electromagnético llamado Aether, ...que es el que genera el volumen en este mar de energía que nosotros llamamos la nada. Nosotros cuando vamos al espacio decimos no hay nada. Bueno, en ese espacio volumétrico está lleno de aéter. Y lo mismo sucede, bueno, acá digamos ahora hay aéter mezclado con aire... En el mar hay éter mezclado con agua y el éter está en todos lados. Puede estar mezclado con todo porque el aéter viaja por los canales entre átomo y átomo. Entonces, no importa de qué esté, esté hecho la materia, siempre entre sus átomos va a estar el éter. Esta teoría que te vengo a mostrar hoy, que derriba la física actual y todas sus pseudo teorías, fantasías, no solo viene a aclarar el panorama de cuál es nuestro origen, sino viene a aclarar el panorama de muchos fenómenos que hoy por hoy nosotros llamamos inexplicables. Simplemente son inexplicables porque no hemos dado con el origen que genera estos fenómenos como los que llamamos gravedad, luz, sonido y un sinfín de fenómenos entre ellos la electricidad también el magnetismo bueno en un video anterior yo te expliqué que el magnetismo no existe y bueno, en, en otros videos me vas a ver hablando del magnetismo simplemente lo que quiero hacer es que podamos llegar a comprendernos con términos que son más familiares si bien la teoría que te vengo a mostrar hoy derriba hasta la teoría del magnetismo la teoría de la éter comienza un día cuando me pregunté cuál sería el origen y traté de llegar a él a través de fundamentos y, bueno, buscando lo único que pude rescatar, que estábamos dentro de un fluido electromagnético llamado éter que comprimía. De esta manera, dije, bueno, ¿qué es lo que va a comprimir? Vamos a generar una nada. Y lo que hice, bueno, fue escribir en un cuaderno que yo tenía, bocetear, y lo que hice fue bocetear una, una mancha de energía algo sin forma. Dije, vamos a dejar algo sin forma y vamos a ver qué sucede a través de la compresión de dos E3 que le van a dar una forma. Es así que a través de ir comprimiendo esa gran nada que había creado sobre un papel, una mancha, fue tomando forma, fue tomando forma, la comprimí desde los seis lados posibles, y terminé con una bola, con una esfera maciza de esa energía que la fui comprimiendo hasta que quedó una bola. Esa bola llegó un momento que no soportaba más compresión, digamos, la energía que yo había liberado sin forma, había tomado forma a través de la compresión de los aéteres que la comprimían, logrando así llegar a una esfera una bola maciza. Luego dije, ¿qué pasaría si a esa bola que está comprimida de energía le damos una última compresión? Y lo que pude ver es que una bola que ya no, no, no podés comprimirla más, si le das una compresión más, una fuerza más a través de los seis lados posibles, esa fuerza va a viajar hasta el centro y se va a encontrar ahí reunida. Como la bola ya no soportaba más compresión, la partícula del centro de esa gran bola maciza va a estallar, simplemente. Esa fue la, la lógica que me llevó a comprender que las partículas, si las perturbamos, con una fuerza y las desequilibramos de su compresión estallan y es ahí que conocí la física de la disrupción de la éter, la física de la disrupción de la partícula fundamental de la éter y esto me llevó a pensar que si la partícula de la gran bola estallaba iba a crear una segunda fuerza. ...que iba a descomprimir la bola. Es así que comencé a, a entender que cuando una bola es comprimida... ...y se le estalla el centro, la bola comienza a inflacionarse... ...y comienza a ser hueca, porque el baricentro está expandiendo toda la materia hacia afuera y al mismo tiempo el aéter la comprime, por lo tanto hay dos fuerzas, una interior y una exterior, que crean una carcasa, una esfera hueca. Entonces, bueno, es de esta manera que pude entender que este universo es una fábrica de esferas huecas, crea esferas huecas todo el tiempo... Y una vez que me encontré con mi esfera hueca, dije, bueno, ¿qué otro fenómeno puede seguir sucediendo luego de que la bola maciza estalle y cree una esfera hueca? Es así que ubiqué esta esfera hueca en el tejido de la Matrix. Y sí o sí, porque no me quedó otra, tuve que unir... La partícula del baricentro de esta bola, la que había estallado, la tuve que unir con más partículas, creando un eje. O sea que la partícula del baricentro está unida a su otra partícula que crea antipartículas. Todo el éter son cuerdas de partículas que están unidas entre sí, punta con punta, entonces la partícula crea energía y luego la de al lado, punta con punta, aniquila esa energía. Es por eso que nosotros decimos, no hay nada, porque la éter está aniquilándose al mismo tiempo que fusionándose. Entonces también ahí podemos encontrar dos aspectos muy importantes en el éter, que es ese. Por un lado se crean cuerdas donde la energía se fusiona y luego se aniquila en su mismo... su misma fuerza, creando esto que nosotros decimos el vacío. Entonces, bueno, comprendí que esta esfera hueca tenía un alma, un alma hecha de partículas, donde la del medio era la que iba a regir el equilibrio de la esfera, pero iba a estar sostenida ...por las partículas de arriba y las partículas de abajo. Es así que dije, bueno, ¿qué relación tienen estas partículas con la esfera? Entonces pude ver que por un lado la energía que iba a ir para arriba... ...iba a llegar al polo norte de la esfera... ...y la energía que iba para abajo iba a llegar al polo sur de la esfera. Esas energías iban a viajar... ...por la carcasa, hasta llegar al Ecuador, por el lado de afuera y por el lado de adentro. Una vez que estas fuerzas que salían de los polos y llegaban a los ecuadores... ...por el lado de afuera de la esfera y por el lado de adentro... ...una vez que llegaban a los ecuadores chocaban y como las de afuera venían rodando... Si nosotros vemos en el juego del pool y tiramos un efecto en la bola que está rodando, hace que cuando se choquen dos salgan despedidas para allá si es que venían rodando así. Entonces la energía de afuera que chocaba salía despedida hacia afuera de la esfera hueca. Y la energía interior de la esfera, cuando chocaba, como venía rodando al revés, salía en dirección del plano ecuatorial hacia el centro, entonces ahí vi cómo la esfera hueca al ser magnetizada norte y sur y generaba esta energía que viajaba por toda la esfera y se encontraba en el ecuador, por un lado iba a generar anillos hacia afuera pero por el otro iba a generar anillos hacia adentro, de forma plana, ecuatorial hacia un baricentro. Fue en ese momento cuando noté que la energía volvía al origen, o sea, a disruptir la partícula fundamental de éter que se encuentra en el baricentro de la esfera hueca. Entonces ahí comencé a ver un proceso muy peculiar, un proceso de retroalimentación. Sostenida, ahí pude ver que las esferas huecas se retroalimentan a través de este fenómeno. Entonces, una vez que vi que la partícula del baricentro comenzaba a ser disruptida por estos anillos que iban hacia el centro, comencé a ver que del baricentro de esta esfera, comenzaba a salir más energía, esta energía provoca que la mitad de la esfera se doble hacia arriba y la mitad de la esfera se doble hacia abajo, ahí cuando llegué a ese punto dije me parece que pasé un, un, un punto donde los científicos no, no pueden pasar, los científicos han, llevado, han llegado a la conclusión de la esfera hueca, pero no han podido ver la partícula del centro, por lo tanto, han quedado en la esfera hueca. Yo al ver la partícula en el centro pude ver que la retroalimentación podía volver a producir un efecto mayor, y si un efecto mayor es producido en el baricentro de una esfera hueca, donde producto de las puntitas de la esfera va a salir un flujo hacia arriba y un flujo hacia abajo Era muy probable que la esfera se parta en dos y que la mitad de arriba se doble Como una proyección en quinta dimensión, producto de toda la energía que salía Y la parte de abajo, hacia abajo Es ahí cuando vi el radar Porque una esfera dada vuelta se convierte en un radar, es como un cuenco pero un cuenco que está vibrando es un radar. Entonces, ahí me topé con algo muy peculiar también, que fue tenía que dibujar el espectro de un radar para poder saber cómo continuaba esta teoría. Empecé a buscar en Internet espectros de radares. Te invito a que lo hagas. No vas a encontrar nunca jamás el espectro de un radar. Así que esto me llamó mucho la atención. Dije, no, no hay espectro de radares, en, en ningún lado te dicen cómo es el espectro de un radar. El radar lo había inventado Tesla, entonces dije, bueno, algo debe haber acá que, que nos están ocultando, ¿no? Y me lo puse a dibujar siguiendo los patrones de la energía. La energía tiene una sola dirección y es por eso que poder llegar a este modelo que yo llegué que yo estoy seguro que Tesla llegó al mismo y que Carl Schapeller llegó al mismo porque son patrones a los que uno llega paso por paso, donde los caminos te llevan ahí. Así que yo estoy seguro que el dibujo que yo he hecho de la partícula fundamental de aether, que seguramente lo va a tener la portada de este video, Tesla lo dibujó también. Skapeller y varios científicos más ahí comprendí otra cosa y dije el conocimiento está oculto pero el buscador lo encuentra entonces ahí comprendí también por porque esta, esta ciencia estaba hermética y dije claro es hermética porque el que busque lo va a encontrar y el que no, no pero no hace falta andar diciéndoselo a nadie, porque el verdadero buscador la va a encontrar. Pero al mismo tiempo, encontré que estábamos en un momento donde eh, no había buscadores en el mundo, de nada. yo me sentía como el único buscador de este conocimiento, y me di cuenta de que esto estaba sucediendo porque el tema había sido ocultado. Entonces, al ser ocultado un tema tan importante, nadie va a hablar de ello y nadie se va a hacer preguntas y a todos les va a quedar cómodo decir que todo es un misterio. Entonces, bueno, cuando llegué a esta conclusión, dijo: bueno, rompemos el hermetismo. Y bueno, decidí que se rompa el hermetismo para poder yo traerte la teoría que buscándola encontrarías pero que producto de muchas cosas estamos tan adormecidos que no íbamos a llegar y es un momento donde lo vamos a necesitar así que bueno, luego de comprender que las dos medias esferas se doblaban y que generaban un espectro de radar comencé a notar que el flujo que salía para arriba tenía que todo lo que sube baja tenía que bajar y el espectro de radar lo que hace es tira dos, dos espectros que se cruzan y que se abren pero luego tienen que caer este flujo que caía noté que volvía a entrar por el ecuador de la esfera porque justo ahí estaban los anillos y comencé a ver que así como anillos salen anillos entran en la misma sincronía salen electromagnéticos, entran magnéticos nucleares débiles. Entonces, bueno, nosotros hacemos oscilar a la partícula en una sincronía, y así como va a soltar anillos electromagnéticos, va a empezar a tomar del medio ambiente anillos magnéticos nucleares débiles, también llamadas ondas gravitacionales. De esta manera, comencé a notar el sistema se cerraba todo el electroplasma que generaba el espectro del radar volvía a ser tomado desde el ecuador por los anillos magnéticos nucleares débiles que volvían a entrar y disruptían a la partícula fundamental de aéter así que bueno, hoy te quería presentar la teoría para que puedas entender cuáles fueron mis fundamentos para encontrar el modelo gravitacional que hoy por hoy hace que todo parezca un fenómeno inexplicable. Así que bueno, querido amigo, querida amiga, te doy gracias por ver este video y te espero en el próximo video. Chao, nos vemos.